Hola, ¿qué tal? Yo soy Pedro así si no me conoces me presento, soy Speedrunner y conozco los trucos y glitches de las campañas de Halo. En esta ocasión estamos en el Covenant, el tiempo parte 20 minutos y vamos a hacerlo en legendaria. Así que, ¿dónde está? Aquí, vamos a empezar. Iniciando la misión, lo que vas a hacer es usar tu láser Spartan para matar a este Groot con los Grunts. Lo que quieres es solo matar al Groot. Si matas o no, Grunts no importa. Una vez que matas al Groot, también mata a la torreta Shade que está allá. Agarra este escudo de burbuja y estas granadas que están en esta caja. Y también pégale una granada a esa torreta Shade Y un disparo de láser Spartan a esa cosa Al Great mejor dicho Después toma pistolas de plasma Del Bronx que mataste, de la torreta Dispara un poco para llamar la atención de, Del Chieftain Y mátalo con un combo noob. Como puedes ver no hay problema Ahora vamos a usar la vieja confiable Para robarnos este, este Great Simplemente ya sabes, agarramos a golpes Hasta que le quitamos la armadura a este Brut Después lo que viene a continuación es ap agacharnos, apuntamos a su cabeza, subirnos y le disparamos Bastante fácil Y ahora nos vamos lo más rápido que podemos Ahora, me agacho y apunto su cabeza de tal manera de que no salga el texto de mantener presionado para subir Y como ese texto no está, puedo oprimirlo y no me voy a subir Después lo que hago es dispararle, y justo cuando el Brute se muere Nos da la opción de subir como por un frame, entonces... Aprovechamos el bug y nos trepamos este grid, al cual no debemos de subirnos y listo. Si tú, este... Quieres una explicación, esa parte créeme, hay varios tutoriales en YouTube que te enseñan a cómo hacer este truco. Esto nada más es algo que, pues, se conoce desde hace... Que será 13 años. Entonces... Ni modo. Uh, toda esta sección no hay enemigos. Si a ti lo que pasa es, es que te salen enemigos, es porque tuviste una suerte en la que tus aliados mataron a todos los enemigos de la playa del inicio. Entonces eso es tanto, puede decirse, bueno como malo. Aquí lo que va a hacer es seguir metiendo el turbo con este, con este Great. Y justo aquí me voy a bajar. quieres matar al Grunt antes de que se suba a su Ghost quieres también esperar un poco a que ese ghost te vaya porque si no se va a dar cuenta de tu presencia y va a regresar a matarte y aquí retrasa tantito un checkpoint brinca toma el rifle de as te van a dar punto de control toma el ghost y ven por acá toda esta parte es bastante bastante sencilla aquí a veces este te bajan escudo te disparan aquí en esta ocasión rayos salís en, eh, con todos los escudos en recibir daños eso es bueno vas a esperar un poco a que salgan los prowler y después vas a venir por acá vas a atropellar ahí y vas a tirar el escudo, burbuja de protección Y te sigues Ahora, en este punto puedes morir muy fácilmente Matas los Grunts Ya se nos cargó el escudo, entonces ya vamos excelente Todos estos enemigos los ignoramos Brinca acá, vas a obtener el drenador de energía Vamos a disparar aquí a esos Grunts, activamos aquí Y vamos a dar vueltitas Una vez que ya estamos listos, vamos a esperar Y ahora, vamos a matar Al, al Chieftain Queremos agarrar su invencibilidad, así que vamos a Igual, aplicar el mismo truco de la tormenta para agarrar su, su equipamiento Simplemente drenador de energía Esperamos, se le rompe el escudo Headshot, headshot de nuevo Y con eso ya se murió Y ahora los únicos que quedan vivos son estos Brutes que no tienen ningún problema Le pego granada si es que se puede El único que queda es este sujeto que está aquí. Y como soy pro... Ok. Le voy a fallar el disparo de, del rifle de as, diría yo. Agarramos granadas. Vemos qué trae. Ok, trae martillo e invencibilidad. Esto es excelente. Y ahora lo que quieres es traer... Rifle de as, martillo, invencibilidad. Si a ti no te da la invencibilidad y te da la bengala... Este... Intenta conseguir un escudo burbuja. Y si no regresa el punto de control a donde tomamos el Ghost, y debería de cambiar el Drop, la bengala tal cual es un quinto de probabilidad, ahora ven por acá, y lo que vamos a hacer es caer, y cuando estemos cayendo tiramos la invencibilidad, caigo, listo, invencibilidad, y ahora vengo aquí, caminando sin ningún problema, hola ¿qué hace, cuéntame lo que hace, o oh, puedes ver sin ningún problema venimos, se nos acaba la invencibilidad y agarramos el camplaje, ¿Por qué activamos la invencibilidad desde antes? Porque si tú eres invencible no puedes agarrar habilidades Así como si tú estás bajo el camuflaje no puedes agarrar este, otros equipamientos Así que básicamente esa es la razón Para que justo cuando lleguemos al camuflaje se nos acabe la invencibilidad Y ahora vamos a traer el Warhawk que muy amable el marín nos trajo Y vamos a ir de regreso a la playa Así que vamos rápido Este Siento que llega a haber partes o tal vez no estoy siendo muy específico en ciertas zonas es porque el tiempo par de esta misión no es que sea complicado, sino es que depende de un solo truco, que es en la pelea de los Scarab. La pelea de los Scarab te tiene que ir bien para que puedas conseguir el tiempo par de toda la misión. Hay varias maneras, la que yo te voy a enseñar es la más rápida, pero sí este, involucra ciertas cosas. Así que pon atención, vamos a seguir por acá, ya regresamos de nuevo a la playa, Señor, tengo unos cuantos nos bajamos. Subimos al Hornet, por favor, dame el Hornet. Y ahora vamos a... Vamos a volar en diagonal, porque volar en diagonal es más rápido en los Hornet. Solo con control. Si tú estás en consola ya alarmaste, pero si tú estás en PC, tienes que aparte de estar en control, establecer tu control de mira en clásico. Eso es todo lo que tienes que hacer. Y ahora como puedes ver, a la hora de tú moverte en diagonal, tu Hornet se va a mover súper rápido. Entonces, los Banshees no te van a alcanzar. Vas a llegar más rápido que antes, y siempre vuela aquí pegado al agua para evitar que los Banshees te sigan. A veces te van a seguir buscando, pero no te preocupes. Simplemente sube un poco, muévete hacia adelante y hacia atrás para evitar sus disparos, y vas a sobrevivir. Toda esta sección es bastante fácil. Es de las más complicadas cuando simplemente vuelas normal, pero volando en diagonal se facilita bastante. Ahora aquí lo que voy a hacer es subir, porque si no, no voy a llegar a la altura en la siguiente torre. Aquí estamos subiendo, estamos subiendo. Ya estamos a la altura, me voy a bajar Y ahora pon atención, rifle de As Ahí va a haber un Brut Genial, no hubo Bruts, entonces me dan punto de control Olvídalo, aquí están Mi, mi radar me dice, oye, todos los Bruts se fueron Todos los Bruts se han ido Y yo, genial Eso es bueno y a la vez es malo Porque quieres al menos un Brut para, para el cañón Brut Si te sale Brut con cañón Brut Vas a traerlo así, vas a traer esto así Y vas a usar el cañón Brut para matar a los bichos que te van a salir Vas a traer arrastrando Y aquí cañón brut Para matar a los bichos Pero pues como yo no pude a pura granada Con que mates a más de 5 es suficiente Brinca, da martillo Y te vas a agachar Para llegar aquí arriba Y ahora sí, activate esto. Como puedes ver El cañón brut Sí te va a ayudar a matar a los bichos Aquí como no me salió cañón brut tuve, eh, digo, Es buena y mala suerte Tuve que improvisar Ahora aquí voy a hacer Brinco Para llegar acá y esto es para llegar un poco más rápido aquí Y uno, dos Uno, dos Y ahora voy a ir por ese bat Como puedes ver, me vi muy pro honestamente Y lo, los maté rápido Pero ahora este sujeto De hecho ese fuera de ahí. Uh, Cosas del pedrogas <ríe> Que quieres verte pro matándolo Y te terminas suicidando Uh, de nuevo agarramos esto Le pegas la granada y se muere Tal cual Es todo lo que hay que hacer Me voy a dejar de esa cosa porque explota y te puede matar Y ahora simplemente agarro las granadas Ya no necesitamos el rifle de as y venimos por acá Si te has dado cuenta no he usado mi camuflaje Es importante no usarlo aún Vamos a venir por acá Pegas granada de plasma ahí Agarras el Mowler Y vienes por acá A veces si esa granada mata te van a dar punto de control uh, Aquí Si ves que vienen cebollitas, mata es Probablemente nos den punto de control aquí Genial, no, punto de control a una Siempre aléjense Si no te, te siguen no. enemigos en, O sea, incluidos cebollitas aquí Te van a dar punto de control Aquí voy a usar este truco super pro Box launch Para quedar aquí Granada no. Primero, Mauler Mauler nos Mauler Mauler quiero esta cosa y ahora aquí a puras granadas, ¿ok? Wow, esa caja me estorbó por completo. De nuevo, vengo por acá. Box launch así Rebotamos. Wow, eso estuvo feo. Granada. Mauler. Mauler. Mauler. Wow, ese fue un, ese fue un bruto. Ese fue un bruto. Me acerqué demasiado. También no quieres tener un, un box launch tan bueno. Si no te quitan los escudos como puedes ver. Listo. Ahora seguimos por acá. Vamos, sobrevives. Esto es de suerte. Tal cual que el inquisidor aguante. Que tus granadas hagan su trabajo. O sea, no hay como una manera súper consistente. Simplemente maulereas a los Flood y a esos Brutes que quedan ahí simplemente les lanzas granadas. O sea, cuando el Brute sacó su escudo burbuja yo pude... O sea, yo ya había lanzado la granada. Si no hubiera lanzado esa granada, dejaba el escudo burbuja y yo me iba. Porque los Brutes no salen de su escudo burbuja. Ahora, traemos el Warthog y todo este camino para que mueras está difícil. Los Brutes no te van a matar. Tú simplemente confía sigue manejando. Aquí te van a dar otro punto de control, excelente Venimos aquí a la derecha Ten mucho cuidado, no quieres que se voltee tu Warhook en esta zona Sigue manejando Aquí vamos a tomar este pequeño atajo Giramos aquí a la derecha y empezamos a subir No quieres perder tanta velocidad porque a veces te pueden dar algunos disparos Y aquí no quieres llevar mucha velocidad Porque porque si vas mucha el tiempo de caída te puede matar Entonces simplemente seguimos como puedes ver, no hay problema, y aquí me gustaría tener un punto de control, me voy a frenar un poco No me dieron el punto de control, eso es muy triste Asegúrate, genial, asegúrate, ya me lo dieron, asegúrate de que el Warhawk se cae del acantilado, es importante Agarra esto y ven por acá, y ahora, esto es, está chido, pon atención El Scarab se inclina hacia arriba, atora el Hornet ahí Ok, ahí se cayó este, lo que vamos a hacer es el truco de matar a los Scarab rápido No es muy fácil de hacer Tienes que poner mucha atención De nuevo, esperamos un poco El Scarab se inclina Yo me lo coloco ahí, me bajo Vengo por aquí, en Master Chief Collection Un mazo, si no estás en Master Chief Collection No des, se frena Otro mazo, si te das cuenta Me quedé viendo hasta que se bajara Wow, estuvo cerca Lo que quieres hacer esto rápido Es básicamente destruir el Scarab y llegar a tu Hornet antes de que lo aplaste Veo Repito, Esperamos de nuevo Se inclina, ya se inclinó Lo coloco ahí, excelente Vengo acá Master Chief Collection mazo, espero Desciende, desciende, desciende, dejó de descender Segundo masazo. Vengo por acá y como puedes ver ahora nuestro Hornet Está sin ningún problema Wow, wey. ese fue Un Ghost MLG, vato Tal cual Esperamos, esperamos. Te inclina, te inclina, lo toro, me bajo. Primer masazo, espero, baja, baja, baja, dejó de bajar, Mazo. Y ahora sí, lo alcancé a salvar. Y qué vamos a hacer, ir hacia el otro. tenemos que llegar hacia el otro escarab caemos sobre este escarabajo aquí y pon atención bajo a la pierna, bajo acá atrás un mazo dos mazos y ahora vamos hacia nuestro hacia nuestro guarjo. que te acuerdas que te dije que se tenía que caer es para ir por él bastante sencillo de explicar pero de hacer, créeme, vas a requerir bastante práctica las partes difíciles, recuperar tu hornet una vez que destruyes al primero, aterrizar arriba del Scarab en el segundo, pero una vez lo tienes, ya, estuvo fácil. Aquí me voy a esperar un poco a que me den un punto de control, aunque parece que mis aliados ya están ahí, ya destruyeron a todos. Vamos a ver, podemos llegar aquí sin ningún problema, excelente, me puedes dar un punto de control juego, sería muy bonito en caso de que algún ghost loco nos ataque ahora, ¿por qué traemos el Warhawk? por cierto yo no antes te expliqué ah, ¿te acuerdas cómo en la tormenta pasamos el Mongus? vamos a hacer exactamente lo mismo, venimos aquí a todo gas nos bajamos y el Warhawk se mete, me meto con él y listo, vámonos va a desaparecer y en cuanto desaparece tú brincas, brincas de nuevo y entras a la cinemática de verdad junto con la Cortana y boom Cortana glitchada aquí bien, bien creepy Ahora, en esta caja vamos a hacer un box launch pon atención Aquí pegado, viendo esta raya Aquí arriba, le pegas ahí Después vienes acá Le pegas acá arriba, más o menos así La caja queda así Brinca sobre la caja Párate, agáchate Que esta línea apenas, si esté en la tercera flecha Así aquí, Apenas tocando, más o menos así, como puedes ver Línea azul de acá arriba Mazo, todo esto ya agachado, eh Vuelo Ahora, eso es el box launch, tal cual Ahora, suerte de que te salga algo bueno Te voy a explicar todo lo que debes de saber Bueno, lo importante De nuevo aquí, miro Pego, de nuevo Pego acá No estoy seguro de que haya quedado bien Genial, se quedó Me agacho, apenas si se ve Veo golpeo Y ahora Si esos brutes con jetpack salen volando Vas bien Ok eso es todo lo que debes de saber Aquí, si viste, en cuanto caí Yo me hice invisible Y esto es para posar aquí, sin problemas Aquí luego, luego me giro a la derecha para que no me vean Y sigo Ok Y con eso ya pasamos toda esa parte ese box launch eh, te ayuda Y te salva bastante tiempo si, si en la caja tú no te quedas parado Y te empiezas a resbalar, es un poco más difícil Te dejo la explicación de De Zorix, de cómo hacerlo Cuando la caja está así pero bueno, sigue por acá Ya sabes, en la descripción en la parte de referencias Ahora, si ven para acá Y ahora, qué bueno que tenemos todas estas granadas Si no tienes granadas, ya sabes Hay granadas este, tiradas en todos los cadáveres Y ahora pon atención Vamos a lanzar una granada A esa puerta Aquí, aquí la fallé, aquí fallé. Ese, ese fue error mío La, la granada la lancé muy temprano Aquí vamos de nuevo Aquí te recomiendo hacer un slide Para llegar un poco más rápido Y ahora pon atención Rápido Ahora sí, granada Brinco, ups, aquí no brinqué Ok, lo que quería era pasar por arriba Pero pues ya vinimos por abajo, no pasa nada Aquí rápido ven Y vas a Hacer un box launch así No salva mucho tiempo, pero te puede ayudar Las sentinelas también te van a ayudar Aquí vamos a ir Aquí voy a esquivar esto ¡Me meto! ¡Uy! ¡Uy! Eso estuvo cerca El carrier, el carrier Toda esta parte es muy fácil de sí, morir sí, sí, sí, sí. Esperemos ya, no nos maten que lo... Vamos bien ¿Otro box launch acá? Nah, ya no Puedes hacer uno último, pero no lo recomiendo Aquí toda esta sección Tenemos sentinelas que nos van a ayudar Entonces simplemente acércate y también ponte a lanzar granada Entonces, granada Granada Digo... Y ahora, mazo, y ahora lo último, y llegamos. Y ese es el final. Lanzamos granada de backup y nos dejamos caer. Entonces, espero que, que puedas hacer el box launch. Los box launch que te enseñé, están muy chidos. Y bueno, eso fue del, del Covenant en tiempo par. Uh, me gustó bastante. ¡Wow! Encimos a Nails. No, hombre, ya, ya cumplí mi vida, mi objetivo en la vida. ¡Ja, <risa> Nada, no, muchas gracias por ver eh, y nos vemos después. Hasta luego.